blo blo blo blo blo blo blo blo blo blo blo blo blo blo Me la paso en la cocina por favor jamé cerrao. Balazos balazo sin testigo si te quedas muy clavado. La mal tiene castigo porque no te hemos borrado. No sin el brillo que tú siempre te has colgado. Wow. Whipping, whipping con el Mario Quemando los mates a diario Quieren entrar pero son adversarios Wow, wow, aquí es diferente el rosario Nuestro estudio el confesionario Pronto el salario diario Algunos se fingen la vida de más Ya no sé cómo pensar de los demás Yo sigo corriendo, no miro hacia atrás no es el destino lo no puedo quemar Esto va a acabar, si vamos subiendo no nos va a alcanzar Toda la rata no somos iguales, pero no son imperiales. Aquí no entramos en detalle. Hablar sin hacerlo no vale. Hablar sin hacerlo no vale. Yo no entiendo cómo quieres que te siga. Tus palabras son mentiras. Estoy mareado, estoy en gira. Me la paso en la cocina. Por favor, no me cerrado un balazo sin testigos Si te quedas muy clavado, hablas mal. Tiene un castigo, ¿por qué no te hemos borrado? Hey. Well, me siento yeah. con mi libreta y un café me elevo muy alto con Mary Jane Capsulando mi mente con el B andando más chronic que Doctor Dre no ocupo pistola para tirar tu bang con mi pura letra te tumbo tu gang directo palaro a lo LeBron James Pesado como roca mi nombre es Dwayne toda la mostaza en la mesa mucha flama en la libreta la versión tuya no llega ni a Beta yo soy un merhacko tu sistema es un trato justo Pa mí, la vida jugó algo digno. Alejarme de todos mis enemigos. Famamone, y sigo siendo yo el mismo. suelta solo en el beat. Puede que sí, sueltase kit. Degrosa la palabra como en sí. Deletendo más rápido que un Aiki. Muerto y desubicado como un zombie. Comiendo los cerebros de los tontín. Holgazanes perdiendo el tiempo en la suite. Y yo con estos homies sacando otro hit. al volumen de este beat. Provoca que este Dentro de un frenesí Versos dentro de mi libreta cago aquí Muchos homies me reconocen y dicen magi Falsos rappers me causan furor huela mentiroso llega el olor Decirle las verdades les causa dolor Los quito del camino soy el borrador No queda ningún rato ni un recuerdo Respeto y money llevo en mi cerebro Solo dos cosas como el bicolor Mi mente siempre blanca y negro Como el Jin yang Con toda mi gang Te hacemos van como Pakistán, ya, yeah, ya. Yeah, eh Me la paso en la cocina, por favor cálmese, cerrado. Balazo sin testigo, si te quedas muy clavado. Lo mal tiene castigo, porque no te hemos borrado. sin el brillo que tú siempre te has colgado.